De, de etología hoy tenemos con nosotros a Altai Pabón que creo que muchos de vosotros ya lo conocéis no sé si alguno de vosotros os ha dado clase Imagino que algunos sí. bueno pues Altai es uno de los alumnos de aquel, de aquel, aquel año de 2014-2015 que fue como os decía muy fructífero. tanto Pablo Cibano como Génova, como Altai estaban en la misma promoción y la verdad es que fue una promoción que dejó muchas huellas, muchos de ellos siguen estando aquí y creo que bueno, pues el ejemplo que ellos pueden dar puede ser muy útil a la hora de buscar un poquito vuestro futuro y saber qué vais a hacer. Altai eh, actualmente disfruta una beca FPU, que son esas becas que os decía Génova que son tan difíciles de conseguir. Eh, a diferencia de Pablo y de Génova, tiene un currículum y, una, y unas notas que le han permitido acceder a este tipo de becas, sin embargo, eh, al igual que Genova y Pablo, ha sido una persona que no por tener muy buenas notas se ha sentado en su casa a esperar que las cosas le vinieran de, de, de manera mágica. Él ha estado continuamente haciendo cosas. Ya veis, vais a ver la cantidad de proyectos que ha aprendido, no solamente con respecto a su trabajo en de grado y trabajo en de máster, sino la cantidad de ayudas que ha pedido para hacer estancias y demás. ¿vale? Eh, su título de su charla es "Desarrollo por Tecnología" porque la verdad es que ha estado en varios departamentos y hasta que ha encontrado lo que a él le motivaba y lo que le gustaba, pues no ha, no ha parado. Os dejo directamente con Altai que os va a contar un poquito cómo ha sido su carrera hasta llegar a donde está. Gracias. Hola, muy a todos. ¿Se me escucha bien así más o menos? Sí. Bueno, primero en todo, eh, a todo agradecer la asistencia. Ya sé que también tenéis que afirmar lo de tecnología y estén un poco forzado, pero <risa> se agradece igual. Eh, las preguntas de ontología son súper fáciles, no tenéis que preocupar en cuanto salga haga diapositiva, apuntad y después seguir echándome en cuenta. Yo conseguí una beca de CPU y a partir de entonces empecé la tesis doctoral en el departamento de Etología. pero lo que voy a contar en la charla no es eso, sino también voy a contar cómo ha sido mi experiencia, por qué entré en biología y todo lo que me ha motivado a seguir en esta carrera científica. Este más o menos va a ser el índice que voy a seguir primero paso a biología porque sentí entrar en la biología y no en otra carrera y después como fue evolucionando toda esa serie de, de cursos que he realizado durante la carrera y como eso me ha servido después en mi trabajo futuro en la cp lo primero, primero es para la biología pues como todos sabréis nosotros hemos tenido que entrar en biología haciendo de actividad, haciendo las pruebas PAU, como se llama ahora pero es lo mismo, mis motivos personales yo tuve muy buenos profesores en ciencias naturales y en biología, entonces siempre la motivación que he tenido a la hora de estudiar ese campo ha sido muy, muy alta, en comparación con otros campos, como puede ser inglés, lengua o social, porque la verdad es que los profesores no me motivaron en absoluto. También estuve envuelto en un grupo ecologista, que siempre que estaba llevado por biólogos, ingenieros agrícolas y demás, siempre... La verdad es que hacíamos muchas actividades, que si reforestación, y que si íbamos a excavar una, una, una charca allí a Doñana, por ejemplo. Hemos tenido muchas actividades que siempre me han estado con pues, relación con la naturaleza, y siempre ha pues, provocado un aumento del interés en mi, por la misma. Yo repetí cuatro de eso, ¿por qué digo eso? Porque, porque la verdad es que no hace falta tener ni empezar ni un currículum brillante, ni mucho menos, ya era un cafre. Yo repetí el cuarto de eso por inglés de segundo, inglés de tercero, inglés de cuarto. O sea que se me atascó un poquito el inglés. Y bueno, después pues, rectifiqué todo el momento y un año no es nada, ni dos ni tres. Cada uno se toma el tiempo, cada uno tiene sus circunstancias personales y se toma el tiempo que necesita. En este Entonces, también no me la puedo usar porque bueno, nada más pensando por mi nombre, Altai, ya, ya puedes imaginar, la pita que tengo, bueno, distintas cosas que no vienen a andar. bueno, solo, primero, ¿cuánto de aquí? Y esto va a ser muy participativo, yo me vengo aquí a dar los cochazos y son las dos, dos menos cuarto. va a entrar hambre dentro de nada. Quiero participación. ¿Cuántos de aquí pusieron biología como primera opción? Oye, me he sorprendido me ha llevado. Bueno, pues felicidades lo he conseguido. ¿Cuántos de aquí os arrepentís de haber, cogido, haber entrado en biología? No, no me creo que ninguno haya pensado que, bueno, a lo mejor en psicología me han dicho que había que estudiar menos en. Yo qué sé. Bueno, pues me alegro que sea así en cualquier caso, ¿vale? Al final, muchas veces nos, nos encontramos ante la disyuntiva de: mira, a mí me gusta la biología, me gusta lo que se estudia, pero todo el mundo me está contando que no me habitas en biología, que no hay salida, que eh, tira mi vida por la borda y mi historia por el estilo. ¿Os han alentado ustedes para apuntar a biología y realmente perseguir lo que os gusta? Pocos, ¿no? ¿Algún, algún súper supermotivado? Sí, tú estudias lo que quieras, vas a conseguir. Pero, pero no, no es lo usual. Los profesores la biología, de, de bachillerato y secundaria no te dicen niña. Métete a ser biólogo que vas a conseguir, vas a ganar mucho dinero, vas a tener mucho tiempo libre. No, por ahí no van los tiros. Entonces, nosotros pasamos una serie de filtros, ¿vale? Conforme vamos llegando al segundo bachillerato, segundo bachillerato ya llega a la elección final. ¿Qué carrera? Tenemos que armar una cosa súper pronta, un 17, 18 años decidir qué vamos a hacer el resto de nuestra vida. Después, eh, me meteré un poco en ese punto y que no estoy muy de acuerdo con el sistema en el que estamos ahora mismo, pero pues, es lo que hay y hay que meterse en el ato. Así que después ahondaré en esa pregunta. Bueno, esa actividad, la tiramos basura, todo lo hemos pasado. Hemos pasado ese gran filtro, lo pasamos muy mal durante menos tres o cuatro semanas. Y ahora, biología. ¿Por qué estudio biología? Aquí. Primero, autobiología, como me he comentado, cercanía. Yo soy de Bumujo, un pueblo aquí al lado de las Grafes. Entonces, claro, no me voy a ir a Madrid, a Cádiz, bueno, a otras, a otras universidades donde tengan biología. Y por la situación familiar y económica. Más barato, quedarse aquí en Sevilla, vas todos los días en autobús en coche o en moto lo que fuera y después te vas a tu casa y fuera el problema muchas veces cuando entramos en biología tenemos una expectativa así como si sí, vamos a estudiar el ADN cómo se regula las ruta, los tardígrados son muy chulos bichos y bueno y la dispersión de semillas todo muy bonito y después la teoría llegamos llegamos a la, a la realidad que es sí, física matemática un montón de asignaturas que son números que sí que me haber una pelota hay un lince ¿eh? ahí que va a salir a correr con tal aceleración, con tal aceleración pero al final lo mismo, ¿eh? muchas cosas que no esperábamos estudiar y al final tenemos que estudiar entonces, primer consejo de la vida no hacerse expectativas <risa> parece una tontería, pero con las expectativas siempre mucho porque tú pones unos estándares y después llega la realidad y no es que a lo mejor no que sean ni mejores ni peores, sino que no se ajusta a tus expectativas vamos a pasar a la vida durante la carrera, lo sabemos como es biología, aquí he explicado un poco aquí en la diapositiva como es el primer año de biología porque, principalmente, está ha abierto la comunidad universitaria puede que haya gente que no sea biología básicamente es una asignatura primero un año que será un poco de mucha biología en el segundo trimestre y nada de biología en el primer pasamos eso un poco desmotivados tras el primer cuatrimestre, llegamos a la y digo, bueno, más o menos aquí empieza a ver pero nos metemos un montón de información cada departamento te mete su tocho y dice, bueno, yo tengo mi media asignatura, tú te apañas toda tu asignatura completa. Y después, igual la otra. Los planes de estudio se ajustan como van yendo. Se ha hecho lo mejor posible, yo insisto en que os quejéis. Pero no quejéis de esto es una mierda, quejarse un argumento. No veo práctico tener esta asignatura en primero porque estamos analizando bichos que no hemos estudiado con fundamento. Entonces, tanto los coordinadores, los grados, todos los feedback que podamos recibir, mientras más mejor y lo digo como profesor de asignatura a mí me encanta que en el alumno me digan pues mira no me ha gustado este tema me ha gustado el, el tema que más me ha gustado es este ¿por qué? por esto, esto, esto, me parece útil ¿o? la salida al campo ¿por qué? entonces eso es muy importante ¿vale? dar nuestra opinión sobre la carrera, sobre cada una de las asignaturas para poder mejorarla entre todos, todos somos, vamos a acabar aquí alumnos de biología siempre queremos que nuestra carrera pues, sea mejor y vaya mejorando conforme pasen los años lo mismo con el máster ¿eh? Bueno, en otros cursos de grado, sea biología todas las que eran pines, pues se convierte en anuales o oh, dobles cuatrimestrales, como queráis llamar. Ser biólogo que viene en Reina Mercedes de lunes a viernes de 8 a 8. De vez en cuando, tiene un viernes que, no que se alinea a los planetas, no tiene ni práctica, no sé qué, no sé cuánto, y dice, hostia, no vamos a fiesta, claro. <risa> este viernes es, es fiesta asegurada, vamos. ¿no? Si y no estamos en otra de el Entonces. Yo mi particular experiencia es que me hice la carrera en 5 años ¿Por qué no en 4? Alguien me va a hacer en 4 aquí mucha gente ¿Cuánto os pretendéis hacerla en 4? ¿Qué os ha motivado hacerla en 4? Porque el planeta está hecho para hacerla en 4 ¿no? ¿Alguien me puede explicar qué ventajas ganáis los que hacéis en 4 respecto a los que hace en 5 o 6? ¿Acabar más joven? Muy buena Acabar. <risa> Acabar en el paro ¿eh? antes. <risa> que si la haces en más años no te dan dinero. define no te dan dinero? Que te dejan de dar un, un dinero si necesitas la cuantía variable. Tienes vale. que tener 60 créditos en cada año. ¿60? Empezar. ¿No es el 80%? No, eso es aprobado. Pero para que te den dinero, al año siguiente tienes que tener 60 créditos de ¿no? vale. acuerdo. O sea, 60 créditos matriculado. pero de razón. primera matrícula. Entonces, si has que alguna cosa, o sea, que tienes en cuarto. Vale, o entonces, también a nivel económico, puede ser más conveniente pues sacar la gente humana. Estoy muy de acuerdo con Pues efectivamente. Nivel económico y acabar más joven. Acabar más joven es una cosa, que hemos comentado, que tampoco está importante. Es decir, cada uno gestiona su tiempo como quiere. Yo particularmente ya había tenido un curso en la ESO y ya la había hecho en 5 años. ¿Por qué? Aparte, estaba trabajando los fines de semana y el pues Quería sacar que nota. Si estudiamos y sacar nota no tienes tiempo para estudiar. Con la matemática y no sale. Porque dije, bueno, me voy dejando una o dos asignaturas por año. De forma que mi último año es como un año normal digamos 50 créditos de 50 48 50 52 bueno creo que fuera, algo así 54 y tengo también un TFG más competente a la hora de que puedo dedicarle más tiempo pueden ver mis profesores que estoy dedicándole más tiempo a ese trabajo y que estoy con interés en el departamento cada uno tiene su estrategia pero si queréis conseguir nota y no sois hiper brillantes y no dedicáis eh, 120 del día porque eso, a veces estamos estudiando una carrera, nosotros queremos que obtener nuestras metas, pero también tenemos otras muchas cosas que hacemos en nuestro día a día. Nosotros no solo vamos a estar entre libros 10 y 8, que es lo que se pretende también un poco por el sistema educativo, porque es muy difícil el sacar muy buena nota y dedicarle, no sé, un número razonable de hora, porque todas las asignaturas son muy demandantes, son muy exigentes. Entonces, cada uno que gestione el tiempo como quiere. Yo insisto en que lo de, lo de la edad no es. No es un limitante. El dinero económico sí es verdad. Y eso hay que tener en cuenta. Hay que hacerse su estudio de cómo gestionar. Pues me voy a dejar de estar todo, esta de primera matrícula, esta de segundo. No sé si debería dejarme de segundo o darle en diciembre. Ahora uno se gestiona su asignatura como quiere. Pero es cuestión de planificarse. ¿sí? Si tú tienes un objetivo muy claro, puedes ponerte... ¿vale? Como he dicho, el inglés, maldita sea. Me causó muchos problemas. Yo tenía la carrera terminada y todavía no me a sacar inglés. El B1, ¿eh? Yo te estoy diciendo yo ya... ¿Qué hice? Porque fui a Londres. Como hace muchísima gente, va a Londres, pasa allí dos meses y una semana. Una semana para encontrar trabajo, dos meses para trabajo. Aparte, si conseguí el nivel de inglés, cuando volví, pues conseguí un poco de dinero y me ayudó a poco por importante y lo compró a un tracón y le... En Londres se gana bien. También estaba compartiendo cama con un amigo. ¿eh? <risa> Bien, bueno, vamos a pasar un poco ya a la vida durante la carrera. Mi vida particular, yo siempre he estado muy envuelto en todo lo que he visto. Yo veía una convocatoria, un curso de arte, un curso, decía así. Esto me va a servir de algo, si no es por contacto, es por currículum, por el papelito, como, como queremos decir. Si no es por currículum, es por interés propio. Puede ser una vía de trabajo. Sobre todo, los dos contactos, de lo que creo más importante. Si tú eres una persona que, que eres, eres visible para el profesorado, porque estás metido en esto, estás metido en esto, otro, después la gente se acuerda de ti. Igual que Maya se acuerda ahora de mí, y no de otros. Pero con Maya no he hablado, no tengo ninguna asignatura con ella, ella he me metido etología en el 2015, creo. Desde entonces no he tenido ninguna actividad con ella. Me quedé otro día por el pasillo, vamos, bueno, otro día y me dijo oye qué te parece a una conferencia y yo hombre claro cómo te voy a decir que no lo mismo me meto en un embolado que después tengo que de salir pero al final va pues, saliendo bien curso de conferencias alguien sabe ha escuchado hablar de la amazonía neotropical un curso de ecología neotropical pues en las pantallas de las facultades podéis ver a veces dicen, el curso de la Amazonía no tropical, es un curso en Ecuador, ¿vale? eso fue el primero, un curso que a mí me enganchó en la biología, pero a muerte. Porque dicen, primero acabas de motivadillo por la cantidad de cosas que dan, al final no, no dan mucho de nada. Me metí en el curso este y lo flipé, porque es un mes, 22 días, en medio de la Amazonas, en Ecuador, viviendo en una tribu indígena, que venían profesores de la Universidad Central de Quito, era, ¿no? Tenía profesor en la Universidad Central de Quito, el arte, clases, uno que era primatología, otro insecto, botánica, o sea, era súper completo. Y además era práctico. Lo que es práctico es que estás en medio de la selva, vamos a coger bicho. Sales, estás en la selva. ¿Vamos? Y ahora, sí. salgo, no puedo salir, y estás en la selva. Y te pones, es súper práctico. No, la verdad es muy. Son cosas que realmente generan una motivación en ti. Aparte de ese curso, que aparte no es muy caro, es pues, no dinero, te pedí un préstamo para ir. Que cuesta un dinero a mis padres, menos cada claro, uno. Ya somos más de 18, ya cada uno podemos destinarnos a la economía. Yo pedí un préstamo de 2.000 euros y yo tuve que pagar 100 euros durante o 24 meses, no lo sé, porque los intereses eran mierda. Fui a Amazonas, me motivé mucho y vení, vine al segundo automotivado. Ahora, segundo de, para lo bueno. bioquímica, <risa> química, yo voy a celular, yo voy a montar <risa> zoología. Eh, hace, yo soy profesor de zoología, entonces no me gusta decir nada malo de ellos, fantástica, chicos. <risa> Pero es verdad que hay que estudiar bastante. Y como curso de biología neotropical, mil cursos que hacen los profesores. Yo me acuerdo que di uno de la ecología, de ecología, del fuego, tralo, ecología del suelo tras los incendios. Ese curso a mí no me ha servido de nada. Pero bueno, algún día a lo mejor me da a estudiar algo de suelo y saco la guía que me regalaron y me pongo a bicharla. No creo pasar Si alguien quiere una guía de suelo. <risa> y becas. Muy importante. La nota nos ayuda mucho a conseguir becas. Yo eso es una cosa que me di claro. Lo vi claro. Yo no, el ser estudiante no era un buen estudiante. que saqué un 7 o un 7. O sea, un siete, un siete, o sea no, no era malo. Me dejaste estudiar más grande. Pero tampoco era de estos brillantes es que se van a meter a medicina y al fallar se meten en biología. Era un pringado. Yo estudié más o menos lo mismo que para primero bachillerato. En primero. Primero cuatrimestre. Y saqué muy buena, muy buena media. Se saqué de las cinco asignaturas, cuatro matrículas y un sobre. Algo así. Y dije, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Yo que era un pringado he sacado estas notas. Se vamos a mantener y a todos los profesores con expectativa, eso es otra. Te meten, un, te meten un marrón cuando se acaban las notas. Porque tú dices, ahora tengo una media de X, 9, por ejemplo. La dice, con y medio me baja la media. Y ya que estamos aquí, pues vamos a intentar tirar para adelante con la media. No, no me alegro más de haber mantenido esa propuesta de mantener la media. Yo he conseguido de esta becas todas menos la colaboración que la más fácil y son becas que son 2.500 2.700 euros, ¿eh? cada una, tres meses, de investigación en un centro, que no es cosa tonta. <coughs> ya tanto se puede medio vivir de becas y, y sobre todo experiencias y conexiones, lo que he dicho. La primera, beca iniciación, de hecho ya, esto lo ha comentado ya acá, Maca, eh, Maya, o lo ha subido a plataforma, ¿no? Tanto la AIN como la beca de iniciación, se sale una de cada año, una es de CSIC y otra es de la universidad. Es verdad que es complicado entrar, yo por ejemplo la iniciación la pedí tres veces, hasta la tercera no me lo dieron. una por errores, otra porque no daba la, la nota, lo que fuera. Pero hay que pedir, que muchas veces se quedan becas desiertas de porque nadie las pide. Y eso pasa, ¿eh? que no me lo estoy inventando yo. Conozco casos de que, mira, habían diez becas pero se lo han pedido siete. Ya ha entrado gente con seis. Y tú ¿vale? Y era por nota. ¿eh? Y tú dices, no, hay es que por currículum pudiera ser. Pero no fue caso y otra vez, cada Muchas veces mi profesor puede tener muchos proyectos, y los proyectos, muchas veces, si no son de ministerio, van por la La CIB es la Federación, eh, la, ¿Federación? No, la Fundación, Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla. Y son contratitos de 3, 4 meses. A ver, algunos de ustedes han estado trabajando en el acuario. ¿No? no, ¿Por qué no? Bueno, José Carlos, que es uno de mis lectores de tesis veces contratitos que son de práctica, no son ni bien remunerados ni nada, pero la verdad es que para empezar, primero gana experiencia y después esto, experiencia a nivel personal, de técnica y, y después currículum. De mira, que si no, no solo está haciendo una carrera, sino que se ha involucrado en más proyectos. Ah, bueno, y mis dos grandes amigos y aliados durante la carrera, como me olvidé de ellos, no hubiera, no hubiera hecho nada sin ellos: el contact y el café de la máquina de mente. So, Tres diarios al menos. Bueno, le pasé ya a Maya la guía. Ahí están todas las becas que podéis O Insisto en que la leáis atentamente. Os merece mucho la pena. Ojalá yo hubiera tenido algo así cuando yo estaba en el tercer o cuarto. Y. Consejo: no digas no. De algún he Por lo que aparezca, si es gratis, tiene <coughs> tiempo. Y yo, a probar. Nada más que. Por, por aumentar tu currículum, al menos. Y después, toda la experiencia, gente que puedes conocer, además, sobre todo, conexiones. Es que las conexiones se notan mucho. Porque el mundo científico es un mundo muy pequeño, en realidad Y en cuanto. Porque aquí la mitad, bueno, un porcentaje de ustedes, pues se irá o, a otros campos que no sean a la academia. Pues la academia es una vía muy difícil, es muy exigente y muchas veces te motivan a mal intentarlo. Pues los que si vayan por la academia os daréis cuenta de que el mundo científico es muy pequeño y más en tu campo. En cuanto entras un poco en tu campo, eh, en dos o tres años vas a conocer a todo el mundo que trabaja en lo tuyo. Eh, apuntarte, os recomiendo encarecidamente este labvisor.com porque es un sitio donde la gente que está haciendo doctorado, postdoc, que esté trabajando en laboratorio puede opinar sobre el laboratorio. Entonces, tú no te vas a un laboratorio a ver cuatro años de tesis doctoral, que es como otra carrera, pero en un tema específico, a ver qué tal con tus compañeros. Es una locura. O sea, conozco muchos casos de gente que de no ha terminado tesis doctoral por conflictos personales con el laboratorio. No porque no le guste su tema, no porque estén por falta de motivación. Entonces, si vais a querer entrar a un laboratorio, bichear la página y ver cómo son las referencias del laboratorio. Dice, man, ¿por el jefe de aquí es un cabrón, un déspota, o O la mejor persona con la que he trabajado. Experiencia y currículum, lo voy a comentar. Alumno interno, todos sabéis lo que es la figura de alumno interno y demás. No? En de cuarto, bueno, los que estéis un año más, os recomiendo que intentéis, cara al TCG, que no sé si ya viene incluido o al alumno interno o no, meter a un, un alumno interno, hasta meteros a trabajar en un tema concreto, para ganar mucha experiencia, sobre todo el día a día en el laboratorio. Bueno, estas son listas que os voy a ir a la diapositiva, o la, o sea, las doy más ya para que la colguéis. Son listas que tiene básicamente en, en lo de Bioemprender. Quería preguntar quién de aquí a quién me quise ir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Eh, ¿Dónde? Croacia. ¿Croacia? Portugal. ¿Portugal? ¿Por ahí había algo más? Aquí. <risa> ¿Vale? ¿Aquí? <risa> Vale. ¿Qué opinas de lo que era? Lo mejor. <risa> lo mejor, lo mejor. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es una experiencia muy diferente que te aporta muchas cosas. Académicamente, depende del sitio, más o menos. Puede ser que muy poco, pero. Está ah, bien. ¿Y el idioma también? El idioma sí, el inglés va a volver. Perfecto. Bueno, si te gusta 40 años, claro. A cada uno tiene las claro, la, la opciones de. Como tú lo quieras vivir juntarte con el grupito de españoles o te puedes ir con kiris eh, ustedes qué opinan de, de las mujeres ¿Sí? bien o estáis intentando juntar los grupitos de kiris o estáis juntando con los españoles también intento hacer 50-50, no sí y ustedes qué tal la verdad que prácticamente no es no la pero ...en los temas de... ...y sobre todo para... ...a mi persona va a salir ...para que uno un... ...y si este es un... ...y si este es un... ...y si este es un... ...y ...yo digamos, para destacar... Eh, ...las cosas buenas ...las cosas malas de un erasmo, podríamos decir ...las cosas más buenas... Pues ...a nivel personal, desarrollo personal, lo podríamos denominar... Podríamos también decir, los oh, antes en un idioma extranjero, no en inglés. Y bueno, ¿y cosa negativa? ¿Algo negativo? Bajo nivel académico. Bajo nivel académico ¿Bajo es bajo rendimiento, rendimiento nivel no académico. Sí. O sea que no sacas tanta nota como sacarías aquí. No, sacas más notas, pero te enseña menos, porque sacas más notas porque el nivel es más bajo. Muy bajo comparado con. <risa> Entonces, nos ayuda a subir a media. Hemos sacado un poco también eso en claro, ¿no? Y, aparte, relativizamos. Nos damos cuenta de cómo es nuestro centro con respecto a otros centros. Porque si solo vivimos en nuestra burbujita no podemos comparar, no sabemos realmente si la calidad que se imparte en el centro es buena, es mala o regular. Y, y, y cómo lo dan los profesores. Entonces, yo insto a todo el mundo a irse fuera, a explorar. Hay muchas formas si no es grande no es SQL, si no es SQL, eh, estar ahí a este. ¿Alguno ha hecho uno de estos cursos de la UI, de Inmersión Lingüística? Pues, ¿qué opinás de ellos? A mí me gustó mucho. Sí, porque o sea, tú vas, yo al final fui solo porque iba con un compañero y lo pudo por un examen de septiembre. Y y la verdad es que el curso es una pasado porque gente, pues, da, yo, no, es una gente de verdad y llamado un poco más grande, un poco más pequeño pero que es que te mete más años impresionante con la inglés. y al final quieras que no vas a tener que hablar y vas a tener que escribir y, y aprendes mucho y no te estás dando ni cuenta Muy de acuerdo, yo durante mi carrera no, dicho, no hice ninguna DUI, pero sí le hice el primer año y el segundo de tesis doctoral porque yo sigo siendo estudiante, estudiante doctoral pues aparte de mi carnet de estudiante doctoral que, que lo que significa ser estudiante pues Puedo hacer este tipo de cursos. Muy recomendable. Eh, salió la convocatoria hace poco. Nosotros sé si en la charla si no podemos comunicar. Eh, aparte tampoco sabía que le a participar cuando salió creo Y es una semana en una de las sedes de la UIN, de la Universidad Internacional en el de Pelayo, que hay desde Tenerife, Santander... Yo estoy en Santander y Tenerife. La más al norte y la más al sur. Tal vez era Pero hay Madrid, allí una en Sevilla, y te puedes estar una semana por 100 euros, todo incluido, desde el curso de las 9 de la mañana a 6 o 7 de la noche, ¿no? Y después, todo incluido, comida, alojamiento, todo. Por 100 euros. No sea, yo creo que merece la pena. Y además es de reserva de plazas. por si, para que, pa que no te vayas después la última ah, hora, no, no puedo. Me quiero ir a cumplir de mi prima. Cualquier cosa de estas. Hay mucha. de estas. Ya os diré la lista y os pondré la diapositiva, ¿vale? Vamos a empezar. TCG. mi vida. Ya... Ya está terminando la, estoy terminando la carrera y me queda el TCG y un par de genotores. El TCG, yo el TCG lo hice de Patela Ferruginia. ¿Qué es Patela Ferruginia? Patela Ferruginia es una lapa. ¿Había dado biodiversidad alguno? Sí, sí. Pues Pero ya hasta. Hasta la sopa de Patela Ferruginia. Pues yo soy la tercera persona que hace una tesis, que está haciendo una tesis y no la he hecho, de Patela Ferruginia, ¿vale? Primero fue Fri Pinosa, que es mi director de tesis Después fue Gina Y... Eh, ahora estoy ya la yo El TFG Digamos que fue el comienzo de lo que iba a ser mi tesis doctoral Que al final no fue Porque el máster lo hice de otra cosa y historia Pero digamos que yo empecé a trabajar en de feruginia durante el TFG Ya previamente acordado, sabiendo que tenía media De que ya iba a encaminar todos mis esfuerzos de proyectos de CPU y demás en esta línea En concreto nosotros básicamente sabíamos que una de mayores poblaciones de patera feruginea, que es un molusco en peligro de extinción, se encuentra en Ceuta. Si voy a Ceuta una vez al mes casi seguro, o una vez cada dos meses. En Ceuta nosotros estudiamos y con estudiar, digo muestreamos todo esto. Y si esto que es mucho poco, pues toda esa costa son como 1.200 metros. Contamos cada 10 metros todas las lapas que hay. No solo contar, tallar longitud, ancho y altura. Y no solo eso. ¿Dónde estaba? ¿Sustrato inclinado? ¿Sustrato vertical o horizontal? ¿Por qué? ¿Porque, ¿No, ¿No se si hacen los biólogos estos marinos con la NAPA. No. Nosotros teníamos una un, un idea en mente. Nuestra idea era saber si había más densidad o el tamaño de los individuos dependiendo de cómo de fácil era entrar a esa zona. Aquí, dibujo en tres colores, el naranja, acceso restringido, se puede empezar, se puede entrar, pero solo de forma restringida y no hay público general. En verde, todo tipo de acceso, todo el mundo puede entrar, de hecho esto es un botellódromo, ahí es una escollera donde la gente se va a hacer botellón antes de la feria. Me han contado, porque yo ya estaba en el Y esto es rojo, y esta zona, esta zona no se puede acceder, y esto es rojo en la punta de la guardia civil. Ahí hay una caseta de la Guardia Civil y ahí no entra hay... ni ¡Ah! Dios. Hay una paña, está todo blindado, con cámara de vigilancia y demás. Pues nosotros queríamos saber si cambiaba la densidad y la longitud del pecimen dependiendo de la accesibilidad de la zona. Tras el verano que nos hartamos en un talapa, ya te digo, más de 8.000 individuos durante el verano del 2014-2015, creo que verdad. Pues, ¿qué nos salió? Efectivamente. Nos salió que efectivamente había hubo un cambio significativo entre unas zonas y otras. Nosotros estamos haciendo ese estudio porque eh, hubo un tsunami. Hubo un tsunami y ese tsunami pues todo el puerto deportivo, que es esa zona que habéis visto problemar de, de roja punta por y un poco detrás. De hecho voy a.. toda esta zona del puerto deportivo se hundió. De hecho, teníamos compañeros del departamento de geología que estaban en la caseta. Que la caseta literalmente se cayó al agua. O sea, de un tsunami, una ola gigante, todo el puerto destrozado. Y dijo Ceuta: Pues esto hay que arreglarlo, esto hay que poner una. Hay que crecer, <coughs> recrecer el, el dique, o lo que sea. Y nosotros se nos plantea ese problema. Cari usted? una especie de peligro de extinción, sabemos que en la zona hay 8.000 individuos La forma de recrecer esto es echando piedra sobre la piedra, o sea, aumentando la escollera la collar medía dos metros, pues hacerlo medir cuatro metros. ¿Cómo eso veríais? ¿Alguna idea? ¿Matar la tapa? ¿Toma una tapa? Más o menos. ¿Qué mata? ¿No hacerlo? ¿Matar a las personas? Tenemos una idea. dar vale, la tapa a un sitio donde puedan vivir después de construir y volverlas a trasladarlas de nuevo ahí. Tenemos un problema con eso. Nosotros, en otro experimento, hemos hecho los traslados de coger la tapa, de la cabeza. otra piedra, pero hay una mortalidad del 80%. Chunguillo, ¿no? Bueno, sobre un 20, pero no es la forma de hacerlo. ¿Alguna otra idea? Y desplazar la construir la collera por delante o, o algo así. Muy buena idea, también se ha hecho. En Gibraltar, la o sea, universidad Gibraltar con Friis y el director de tesis y también Juan bueno, Céspedes bueno, otra gente del departamento. Pasó algo parecido y tuvieron que mover y lo que hicieron es plata la cuelleras. Pero al final es una logística de por cada piedra, tienes que coger una grúa, un camión, que al camión tiene que poner ruedas para que las vibraciones no hagan que se separe la lapa. Y al final se gastaron pastizales y no fueron tantas lapas, se movieron. Pero bueno, sí. La ahí... ¿Alguna más? ¿Lo dejamos así? Bueno, pues básicamente sí. se de básico, ¿no? Pero por falta de, de, de emprender las cosas y de forma administrativa. Al final fue el problema. Nosotros, durante el ITC, hicimos una propuesta. Mi propuesta... Básicamente, consistía en que, vale, no podemos mover esta joyera, no podemos mover los individuos, hay dinero para ello. ¿Por qué no ponemos aquí otra joyera? De forma que en vez de recrecer la que tenemos, donde están todas las lapas, creamos una nueva. Creamos una nueva de forma que reduzca todo el potencial del agua, toda, el, toda la fuerza del agua en la primera escollera y ya solo llegue un una residual a la segunda. ¿Problema durante ese, bueno, la construcción de la escollera puede matar a todos los individuos. Se dijo que se podían poner por unas membranas así como las que ponen en las obras, por pues lo mismo, hay ¿eh? obras submarinas y como que se acerca con una membrana para que no afecte toda la construcción a las lapas. Bueno, nosotros dejamos la propuesta y ahí está, viendo polvo. eso es muchas veces lo que pasa en la administración. No depende de nosotros que las cosas cambien, depende de gente que está más... más arriba. Bueno, pues, queríamos comentar eso. Lo de, prote de proteger una especie, y en este caso es que muchas especies del APA, no solo importante es importante proteger la especie, es importante porque protegemos el medio en el que vive esa especie. En este caso, se intentó dar eh, a esa escollera, como un nivel de categoría de protección, micro reserva marina artificial. Micro reserva marina, porque es micro, porque queremos que fuera una reserva, eh, y artificial porque no es natural, no, es una escollera, es algo artificial. Entonces, es, hemos propuesto esa, ese nivel de conservación, ese nivel de protección, y la, se está empezando a usar. Esto es relativamente raro, pero es que Ceuta es muy extraño. Ceuta tiene el único puerto del mundo que es completamente libre entre otras cosas porque tiene una, un extremo en el, en el norte y un extremo en el sur que hace que cada seis, ah, cada seis horas pase todo el agua y se limpie el puerto completamente es por ello que es una poblaciones más importante de parte de la bueno, eso es lo que de machacas allí todo el verano contando lapa agua nos pusimos tela de moreno, eh bueno, hemos terminado el grado FG, el inglés pasado, ya todo fantástico. Ahora, pues, una gran decisión, muy importante también. O, estos son 10-15 minutillos, esta página web, y os puede indicar de cuáles son vuestras habilidades como investigador. ¿Qué quiero decir? Digamos que esta página desarrolla como 20 perfiles diferentes. Un perfil de comunicador, perfil de emprendimiento, perfil de investigador, perfil de técnico. Y digamos que haciendo este un test, esto es inglés, pero en pues puede averiguar cuál es, es tu perfil y posibilidades de trabajo en ese perfil. Es muy importante eso de conocer cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, porque al final trabajar en tus puntos fuertes siempre es más fácil que trabajar en tus puntos débiles. Y si tienen una cierta facilidad innata para ello, pues ser un Bueno, la mayoría de ustedes, cuando no decir el 90%, después del grado no es tan alto, porque vaya a ser un máster casi seguro. Porque hoy en día el grado per se tiene, tiene bastante posibilidades. Bastante Entonces... ¿Qué? ¿sí? Eh, para acá. Vale. Bueno, pues el máster. Es lo mismo, es como ya se ha puesto analogía, la analogía varias veces en esta charla, pero tiras un puente. Yo literalmente terminé la carrera y me tiré por un puente. Digo, va. No, voy a, no, no, lo, no lo digo, lo hago. Entonces, pues tal cual. ¿Qué hice? Como me metí en el máster, bueno, eso es toda fecha después de la carrera, lo digo una lista que no quiero ni puede mencionar, la tendréis tanto por el bioemprender como por la diapositiva. Y, y, y bueno, todo el máster. Pero antes, quiero reflexionar sobre el gap year. ¿Sabéis lo que es un gap year? Es un año más o menos que se toma, digamos, para tu desarrollo personal. La gente muchas veces piensa que es un desperdicio de tiempo, que para la vida loca y que no te va a repercutir en tu futuro. Yo, yo personalmente creo que es todo lo contrario: que tener un año para reposar todo lo que has estado estudiando, que está un poco artículo, tanto de la dinámica de estudio, examen, trabajo, estudio, examen, trabajo, te puede llegar a votar. Te puede llegar a votar y que no, no, no tenga la misma ilusión con la que empezaste. Dejaste. un, un último, en continuo trabajo. Entonces, yo me hubiera gustado mucho y todavía no descarto de hacer un year. El year básicamente es un año normalmente de tomar libre, De tomar libre para bien. Viajar, conocerte a ti mismo y saber lo que te gusta. Desarrollar, desarrollarte de modo personal, de forma que averiguo lo que me gusta, averiguo lo que me, gusta, lo que me hace feliz y después cómo quiero trabajar. Con, ¿Cómo me veo a mí en 10 años? Una gran pregunta. ¿Qué me veo haciendo en 10 años? Yo no sé ustedes, yo no tengo ni idea. Tiene pero, pero, no, un montón de posibilidades por ahí saltando de un lado para otro y a ver si cojo alguna de ellas Yo recomiendo que están saliendo ahora mucho la working holiday. La working holiday que se piden a partir de julio es una visa, una visa que tiene tanto Canadá como Japón, que la incorporan nueva este año, y Australia. La más típica es la de Australia, porque Australia llama más la atención que la nueva Canadá. Entonces es una visa de un año que aparte. Si trabajas en farming, o sea, en granja y eso, es otro año adicional, o sea, puedes tomar hasta dos años la pisa. Y es una bolsa de trabajo temporal. Entonces tú vas viajando, vas a la bolsa, te dan un trabajo temporal, ya puede ser de, de trabajo de granja, construcción, o como camarero, si cobras bien, no como aquí. El camarero allí cobra dos o tres veces lo que aquí. Y trabajas un uno mes, dos meses, viajas uno. Trabajas un mes, viajas otro. Y vas viajando, por Australia que es enorme. Que en los mapas están mal utilizados por el mercado y toda esa historia, pero es enorme. Y bueno, una opción: una opción de conocer gente, dominar el inglés, porque es de un año en Australia. Si sí. no dominar el inglés, es un poco brinda porque es un año un sitio donde Y bueno, yo lo recomiendo a menos que lo bichéis. La posibilidad es que os pueda aportar. Otro el Voltaway, básicamente es muy parecido, pero más bien por Europa, porque no necesita una visa específica y puede ser o de OPER o hay muchos trabajos temporales, ¿vale? <risa> Voluntariado, mucha gente se hace unos 3 o 4 meses voluntariado o se va a Cabo Verde también con las tortugas, no sé si habéis salido aquí, ¿no? Pero ¿sabéis lo que es? No sé exactamente cómo va porque no lo hice, porque me a con Amazonas básicamente, era una de las dos y elegí. Pero básicamente te vas a Cabo Verde y estás allí haciendo un voluntariado de cría y conservación de tortugas Entonces, básicamente estás allí y estás velando porque la estructura pues agarrar mucho hueco que el derecho lo se todo huevo y que después se va a dañar y demás ¿Alguno de ustedes creen que es inteligente? Ahora me lo más como un día. ¿Soy más inteligente que el de vuestra izquierda? Que levante la mano si mi que es más inteligente que la izquierda <risa> <risa> Bueno, pues... Bueno, ya os peleáis luego para es que es más yo ¿No? os voy a hacer una serie de preguntas para ver quién creéis que es más inteligente entre dos sujetos. que voy a poner. ¿Lo primero? ¿Einstein? Estamos fuertes, ¿eh? ¿O Leo Messi? ¿Quién piensa que Einstein es más inteligente que Leo Messi? ¿Nadie? ¿Quién piensa que Leo Messi es más inteligente que Einstein? Pero qué inteligencia. Fernández ¿O moza? Es complicado, <risa> ¿Y Esta es más fácil. Sí, sí, ha lo O un Creo que claramente se fue matando aquí. <risa> Bueno, efectivamente, muchas veces ya muy rápido esto sobre las inteligencias múltiples. ¿vale? Una <risa> semana. Es una teoría de Howard, de Howard Corner, que básicamente lo que dice es que la inteligencia, que normalmente, si se mide, la inteligencia es la lógica matemática y un poco la lingüística. Tenemos que empezar a, a desechar esos términos de listo, inteligente, cada uno es inteligente en una cosa u otra. Y es muy importante darse cuenta de qué eres inteligente para bien o prestar más atención, a lo que eres más inteligente o a lo que menos, de forma que sea una persona más equilibrada o destacar en un campo concreto. Y claro, adecuar tu trabajo y tu día a día a, a, a lo que te sea más fácil también. Me encanta esta viñeta, yo siempre que doy una presentación, la presentación la intento poner, aunque no cuele, pues básicamente esto es la realidad. El sistema educativo eh, no hace pasar por, por la misma... Por, la misma, el mismo raso, el mismo palo de la casa, a todos que es finalmente Finalmente, genética y física pocas más asignaturas son de, de darle mucha vuelta al coco bueno, genética molecular tiene que darle mucha vuelta al coco ¿vale? entonces ¿usted cree que eso me viene lo más apto? no efectivamente, a mí no me gusta esto solo dijo Darwin en su momento, está muy bien, está en su momento, pero realmente yo creo que más bien sobreviven, no sobreviven los más, los menos aptos, porque imagínate en ese escenario en el que el examen es, cadarro, obviamente el mono va a ser el primero, entonces imagínate que el pingüino bueno pues, al final se la arregla entre el pico y la red de no sé qué y claro, al final pasa, no es el primero, no es el más apto, pero no es el menos apto, entonces digamos que pasa esa, ese filtro evolutivo, lo mismo pasa aquí, nosotros tenemos que... Empezar a cambiar el sistema, el sistema de cómo se evalúan las cosas, cómo, cómo evaluamos esa inteligencia, cómo... Porque la comunística es un criterio, podría ser otro mucho, podría ser un combinado de otros. Pero bueno, no estoy. Yo solo os digo esta información y de todo a si en unos años pues, podemos cambiar las cosas. Pero, pero más. Perfecto. Eh... Bueno. No, maestría. Master, digo. Hice el máster de la facultad. Yo empecé el máster de la facultad, el de biología avanzada. Habré oído ahora en charla mil cosas. Máster de biología avanzada y llegó un momento en que me dijeron, no, salió hoy en diciembre para irme en enero. O sea, una locura. Pero, Oye, que han salido unas becas para hacer la me, un medio máster en México. Y yo, no, a todo, lo he dicho, y mi filosofía de vida, a todo que sí. Yo, te va a ir todo el mundo a México seis meses, qué locura. He dicho, bueno, qué locura es, si no, bueno. Sí, si vuelvo yo no tengo ninguna locura. Me la dieron, nos pues fuimos tres chavales eh, y fue un abuso. O sea, fue un abuso de experiencia, de trabajo, porque claro, la maestría son dos años, el máster es uno, entonces allí, para que tú tengas el título de maestría, te dicen, vale, vas a tener que hacer la asignatura mínimo de la maestría, menos de que te ponga más dinero. Entonces tuve que hacer como un año de maestría en cuatro meses. fue... Muchas noches sin dormir, mucho, mucho repool, mucho, mucho café. Pero al final siempre sale. Es una de las anécdotas de la vida que todo tú metes dentro de lo que sea, que al final va a salir. O sea, de pocas situaciones no va a salir. Puede ser no el tiempo, puede tardar más, puede tardar menos, pero va a salir Entonces ese segundo y y el FM en, en México. En Mazatlán, en especial. Y bueno, así como anécdota. Justo viene viernes me enteré que me voy a estancia me voy a distancia a México otra vez con el mismo laboratorio. Por lo tanto hice conexiones, estuvimos contentos con lo que hicimos. Y me voy pues, en un mes. ¿se <risa> me he preparado todo, pero... Entonces, TFM. Realizado en México. El organismo que utilizamos para el TFM fue el quitón articulado, Un quitón. ¿Alguien sabe lo que es un quitón? Un poliplacóforo, Otro molusco. A mí lo mío los bichos estos láminos. Es un bicho de eso, no se ve muy bien. Aquí están blancos, es un poco mejor. Pero están blancos porque básicamente tras eh, la aplicación de fue un estudio de acidificación en que prohibimos tres supuestos de futuro de acidificación oceánica. El control, el supuesto en 50 años y el supuesto en 100. Claro, nosotros el control fue muy bonito. Se quedó su color, pero el que supuesto de final años, fijaros cómo se quedó el bicho tras 23 días de experimento. Se decoloró toda la pitina y al final vamos amor. La, la mortalidad también aumentó mucho en el tratamiento de acidificación. Esto en verdad fue una locura, porque yo me encontré, ve, ve aquí todos los depósitos, entonces yo fui allí a una tienda entre los tops. O sea, me encontré en la habitación y dinero. Y me dijeron, bueno, mántate un experimento así de se oceánica en dos meses. Yo, bueno, vamos a ponernos esto como eso. Claro, ahora ponerme a contratar. Para que caiga por caída, para que cada uno tenga insuflado el CO2. Después, claro, tiene que haber si tú solo pones agua con CO2, con CO2 insuflado, eh, eso se va liberando, al final pierde el pH que se supone que tiene que tener. Entonces es flujo continuo. Flujo continuo. ¿Cómo regula la cantidad de agua que tienes? Pues le pones un tubito y que reboce por, por un momento dado. Bueno, otra cosa. Animales vivos, cada o sea, vez los animales vivos tienen dos solos Cógelos, y después que sobrevivan donde tú los pongas, alimentalos. O sea, un mi idea fue colocar esa placa de PVC al sol para que se llenara de neopertina, pero que se alimenta, y eso se lo ponía todos los días. Le ponía placa de PVC con, con cianobacteria y con diatomeos, de biofilm, básicamente. Bueno, al final salió mucho mejor de lo esperado, la verdad es que no esperaba, no tenía mucha confianza en el experimento, pero. Además, una cosa, un detalle, que me acuerdo, durante esos 24 días, 23-24 días de experimento, el depósito que teníamos arriba, había que coger una bomba y coger, llenarlo desde, desde el mar. Claro, solo podía hacerlo en mareal desde el mar al depósito de arriba. Entonces, cada, cada 12 horas tenía que estar sí o sí en el laboratorio. O sea, fin de semana, o sea, cuando fuera. Siempre tenía que estar cada 12 horas en el laboratorio para llenar el depósito de arriba. Entonces, sí, fue un poco estresante, pero como ya he comentado, al final sale todo. Eh, voy a pasar un poco ya al máster. Como he comentado, ya hemos terminado el máster, ahora vamos a la tesis. Mientras estaba haciendo el máster en México, pedí la beca FPU. ¿Cómo pide una, be una beca FPU? Bueno, pues básicamente tú hablas un poco, hablas un poco de, de tu inquietud con tu profesor, con el profesor que te quiera hacer la tesis. Él te oferta un abanico de posibilidades, que son sus temas de trabajo. Después, hace de más trabajo, tú dices, vale, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Por qué es lo que puedes tener también más proyección internacional o qué fue? Y termina llegando a un acuerdo con él y al final me gusta mucho el tema de la de voy a preguntar o pues voy a hacer, eh, estoy haciendo una tesis doctoral sobre manejo e implementación en, en esta especie, ¿vale? Como empezó la tesis y como es ahora mismo, no tiene nada que ver, pero nada absolutamente que ver. Bueno, esto es un pingotilla, es ¿sí? como una cría de como 2 o 3 milímetros, no, no hay ni <risa> es ahí, ¿sí? para que os idea. Esto es aquí la sala. Para que tengan un poco en cuenta, se piden, salen como 800 cada año. De esas 800, hay 3 bueno 3 solicitantes por cada plaza Cosa que cuenta. En esta, que la primera fase, el currículum vital es solicitante. No también. Lo único que tiene Se supone que lo voy a poner aquí. ¿No? ¿Sí? Ahí está. Esto es teórico, ¿vale? Se supone que tiene que tener un 7,15 para poder pedirlo Si no tiene eso, no lo puedes pedirle. Pero vamos, me sorprendería que le pasara a la primera fase a alguien con 7,15. No quiero desanimar a nadie, pero normalmente te puede empezar a plantear una FPU con un 7,15. Cinco por ahí Lo muy importante también de esta fase es pasar a la primera fase O sea, si pasa a la primera fase, después de te abre un mundo de posibilidades Pasando a la primera fase, ¿qué pasa? Primero, que en la segunda fase ya te cuentan otras cosas Ya no es solo tu nota Entonces, al contarte otras cosas, por ejemplo El currículum vitae de tu director, eso cuenta muchísimo Entonces, estar con un, un grande en, en el campo Ayuda mucho, facilita o sea, muchas cosas a la hora de conseguir becas No lo mismo, por desgracia no debería tampoco exclusivamente ser eso. Que restringirse a un investigador joven, a lo mejor que necesita becario para empezar, pues nunca le van a dar una vida. A él. O que tiene un currículum muy fuerte. Historial científico de tu grupo de investigación. ¿Alguien sabe qué es esto de grupo de investigador? Ni usted ni nadie. O sea, te lo digo ya. Eso es, tú se supone que pones algunas personas que están relacionadas con lo que vas a hacer de texto y que van a aportar su currículum a tu formación. Tu director te dice, mira, vamos a meter esto este y esto y esto. Que son gente que pues, tienen currículo y te van a apoyar en, en, en tu candidatura como en tu candidatura predoctoral. Y la memoria. Esto de la memoria hay que ver palabra por palabra lo que está poniendo. O sea, es lo que evalúan muchísimo. Y un pequeño error es. se nota mucho la evaluación de las memorias. Y tiene que ver, tienes que salvar el mundo con tu memoria. Eso es, tu proyecto tiene que ser el, que el mejor proyecto que vayan a leer durante la mañana. Es complicado, pero hay que sale tiempo. Y la propuesta, después de escuchar esta memoria, también la puedes reutilizar. Es decir, tú pasas a la primera fase de esto y aunque no pases la segunda fase, te permite pasar al plan propio, ¿vale? Hay muchas veces al plan propio y son más accesibles a un de CPU. Dan cuatro programas de conocimiento y solo puede haber dos becarios plan propio en el mismo departamento. O sea, si hay dos, os ¿eh? ¿cuánto te queda para terminar? No, no, no. ¿Cuántos años lleva de test? Digamos, podéis incorporarlos en de plan propio. Entonces, pero tienes que pasar como requisito indispensable la primera fase de la FPU. Y como esto, para otras fecha. Y dicen, vale, si tú pasas a la primera fase de la FPU, puedes pedirla, si no, olvídate. Como digo, esto son cuestiones técnicas de, de nota, pero como ya ha explicado tanto Pablo como Ginova, no es la única forma de hacer la academia ni de investigar. Es una forma que es más fácil, y aparte, lo bueno de la FPU es que te la conceden a ti. Y quiero decir, yo puedo cambiar de tema, yo puedo cambiar de director, yo puedo cambiar de grupo de investigador, de equipo, puedo hacer lo que quieras, y ves. Una FPI se la dan al investigador y el investigador te contrata. Entonces, pues pasa un tanto, se pueden cambiar. <risa> no es usual, sobre todo porque tú ya te has metido el tema y poca gente va a hacer en el tiempo restante el proyecto que tú ya has hecho pero puede pasar muy... vale, claro. mi tesis, cuatro capítulos vamos a intentar hacerlo muy resumido y abordar un poco un poco la sobre este de mi tesis Primero, voy a comentar algo sobre patela de para los que no, haya, no hayáis dado nada de biodiversidad. Porque el que haya ido a un par de clases y ya sabe algo sobre patelho. Pues bueno, a comentar a José Carlos creo que ha sido una norma. ¿no? Primero un molusco intermareal y peligro de extinción. Un molusco que vive entre marea baja marea alta y, y está en peligro de extinción. Especie más protándrica. ¿Qué significa eso? Para bueno, brota de esa fe. La autocidar no va a decepcionarme. ¿eh? Sí. nacen como machos o nacen maduros? Primero son machos, nada más a partir del año y medio, dos años, son machos y a partir de cuando miden, bueno, su, miden hasta 11 centímetros, ¿vale? es el máximo que hemos registrado que fue ese verano, de, de lo registramos entonces a partir de 5 centímetros por ahí se empiezan a convertir en Estoy claro y tú siempre vas cogiendo las claro, más grandes siempre estás cogiendo las hembras son los motivos por los cuales es muy difícil conservar estas especies ¿Qué más? fecundación externa ¿Qué son del efecto al vale. Hay ecología? ¿En qué les suene? No recuerdo los estudios de ecología ¿eh? ¿Por ahí Muy bien ¿Número mínimo de especies que tiene que haber en la población para que siga parando? Muy bien. Eh, mínimo, de, mi, mínimo número de individuos para que la población siga parando. Eso es muy importante, sobre todo en especies de fecundación externa. ¿Por qué? Porque tú vas a aceptar más los ovocitos y los plomatozoides. Y ahora, para que ellos coinciden en el mar, tiene que haber al menos una gran población de individuos que hagan exactamente lo mismo. Si no, es muy improbable que se encuentren en el mar. aparte de condiciones de Mucha marejada, que haya, que no sea una corriente que se va lleve todo y todo estén así desplazándose. Cosa que no de los tres. Entonces, respecto a Necesitamos un mínimo número de individuos para que la población se, se sostenga por sí misma. El poder reproductivo es relativo al tamaño. Eso es muy importante. Esta especie y otra especie de rapa, es, una hembra de 8 centímetros tiene 10 veces más ovocitos que, que 10 bueno, tiene en la misma o 10 veces más ovocitos que sí, que una es una de seis. entonces claro, si siempre estamos haciendo una presión sobre los grandes ejemplares estamos disminuyendo mucho el poder reproductivo de esa población ¿Para qué conserva una Lapa? ¿Qué le importa una Lapa? ¿Qué importancia tiene? ¿Alguien me da motivos? ¿Razones? No cosa es que y nadie sabe tiene por qué conservar los bichos, que sean délicas que sea endémica, muy buena. ¿Cómo? Interés económico, ¿vale? Por el papel de la LAPA en el ecosistema. ¿El papel ecológico que, que, que tiene la LAPA en el ecosistema? Que invertebrado el más amenazado de Europa, ¿no? Algo así. ¿Alguno más, por ahí? Bueno, yo creo que, aparte de todo lo que he comentado, que son muy importantes, yo creo que eh, también tenemos que comentarles motivo ético. Si sí, sí, está en peligro de extinción por nuestra culpa, porque básicamente es nuestra culpa, por recolección y por construcción tosera, que menos, que menos, que al menos invertir en todo de lo que se pueda de esa balanza y al menos mantener la especie. no estoy diciendo que hay muchas especies que de manera natural se están extinguiendo. O sea, no vamos a poner tampoco un esfuerzo en todas esas especies. Pero estas claramente de originan el origen de, su, de sus desapariciones es por el hombre. También una cosa muy importante es que muchas veces cuando protegemos esta especie no solo porque tenemos esta especie, el efecto paralelo, protegemos tenemos al ecosistema, y en el ecosistema hay muchas otras especies, puede ser el Astroide calcularis o otro, otras lapas que también están muy raras. Bueno, la lapa que viene en el Nepa, el Nepandla es, Nepandla es un es es nativo mexicana, es entre mundos de verdad que el intermareal es un sitio súper difícil de, beber, de vivir. Cada seis horas está inundado, cada otras seis completamente a la solar. Y eso puede pasar en verano y en invierno con 6 grados o con 42. O Entonces sea, es un ecosistema muy duro, muy duro y que requieren organismos que estén muy especializados en ese ecosistema. Entonces, lo primero que hicimos, traslado. Esto es muy bonito. Vamos a hacer un experimento de traslado. Qué bonito, como hemos dicho, coger, trasladar. A nosotros, aparte de eso, que ya estaba estudiado, se nos ocurrió de otra forma. Le decimos, ¿vale? ¿Por qué no ponemos una estructura? Hacemos que, de alguna forma, la paz se suba o que reclute ahí, o sea que los juveniles se, se asinden ahí y movemos esa estructura, de forma que nos estamos llevando su casita a otra parte. ¿Vale? No es una idea, pero es tan fácil. Paso número uno. Ve a Leroy Berlín, busca algo que pueda valer. Porque aquí no estamos hablando de mucho dinero, yo este proyecto lo he hecho con 1.200, 1.300 euros no es nada, no está nada. Después, problemas administrativos. ¿Os podéis imaginar cuántos permisos hay que pedir para tocar un lince? Pues lo mismo para la lapa. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre digo extinción. Claro, yo para mover, no para tocar, para pinchar una lapa, que pedir el ciento. Debo pedirle a España, la Junta de Andalucía. Si estoy en deuda, porque hay otro más de deuda. A medio millón de euros, a medio millón de Imagináis la cantidad de papeles que yo tengo que hacer para trabajar en esta especie. Entonces, lo primero, compramos la plata. Compramos varillas de un metro de acero inoxidable. ¿Por qué no compramos tornillos? Porque no había a nuestra <risa> necesidad. No había un tornillo de 15 centímetros de acero inoxidable. Y pues ponemos bueno, mucho más dinero. Compramos la varilla y la cortamos a nuestro gusto. ¿Por qué acero inoxidable? Porque va a estar en intermareal completamente expuesto. Después, Ahora está ladrando la roca. Para fijar la estructura tú tienes que estar bastante seguro que se va a quedar ahí, que no se va, no se va a mover. Lo un taladro, un taladro en el mato, que funciona con botellas de buceo. Ahí la presión. Bueno? ¿Qué presión? ¿Es a se puede ver? ¿Qué? Un poco la manguera va a dar la botella y está ladrando ahí. De forma paralela, que no, se, que no te desvíe un poco, es una locura. Y pasa. Entonces pues, por la follera. Una botella, no sé si habéis cogido uno o sabéis si buceo, no pesa poco. Las colocamos, conseguimos que se subieran. ¿Por qué? Porque se generó videofilm con el sol y demás, y al final pues, se subieron y otras se reclutaron. Pequeños reclutas que van en la columna de agua y dijeron, mira qué chulo. Me voy a poner aquí y vamos a montar mi casa, mi, mi casa aquí. ¿De dónde hacemos los traslados? Hicimos dos traslados. Primero, hicimos un traslado en diciembre que cogimos. todo hasta que tenemos en celta. La movimos a la línea. En coche, tal cual. Cogimos las placas, quitamos y y las colocamos en bandeja, con un amortiguador para que la situación en el coche no, después, no se fuera a estresar las pobrecitas. Después, el coche refrigerado, por supuesto, no es de cualquier coche, un camión refrigerado, sub su 18 grados de temperatura, cruzamos el ferry, nos fuimos a la línea, y de ahí volvimos a hacer exactamente lo. No lo pusimos a la línea, volvimos para atrás y lo dejamos atrás en de el ¿Por qué? ¿Qué queríamos estudiar con esto? la mortalidad que obtenemos al hacer un traslado se puede ver o bien a inadaptación al nuevo ambiente o bien por el traslado en sí el cambio el, el, el estrés provocado durante el traslado entonces al hacer eso estamos haciendo nuestro cero. la mortalidad que obtengamos de este experimento nos va a dar en el segundo experimento cuánta mortalidad se produce por inadaptación Vale, vimos ahí lo dejamos otra vez en Ceuta, en diferentes sitios, pero en la misma zona, durante tres meses. Tres meses que estuvimos lo no 24, 48, 4 eh, bueno, días, una semana, dos semanas, tres semanas, cinco semanas, siete semanas y diez semanas. Ahí, en Ceuta a controlado. Y a ver que está todo bien, que... ¡Mira, está se movido. ¡Mira, pobrecita! ¡Está escapando! Y claro, tú ya pones nombre, incluso algunas, algunas tochas, ya o sea, está hace tiempo que no la veo, estoy preocupado. Es eh, curioso, ¿verdad? Entonces, después, segundo traslado, ¿vale? Cogemos las mismas placas y ahora lo que hacemos es trasladarla a la línea. Ahora sí las colocamos allí. Las colocamos allí y lo mismo, el mismo monitoreo. 24, 48, 4, una, una semana, dos semanas, 3 semanas, 5, lo que fuera. En el primer traslado sobrevivieron de 30, 28, en el segundo traslado sobrevivieron de 47-33 tras los tres meses. Hombre, comparando con la mortalidad que hemos visto, que se sucedía en otros otro traslados, pues está bastante bien, es una metodología que puede ser factible. De hecho, esto surgió como una especie de adelanto, digamos, de un proyecto que tenemos en el departamento, de un proyecto LIFE con Acción e Ingeniería, que van a construir unas placas. 3D, nada no, claro lo yo habré contado seguramente con ¿no? que ¿no? Pero esto la es, construcción por impresora 3D de unas placas se eran unos tochos, pero bueno, se construyeron las placas y se pusieron en melite, en vez en con la misma intención que la mía la mía low cost, la suya ya a Tocateja pues esto la es, ya hay dinero europeo, Acción no puede sacar muchos recursos de ahí, entonces cuando yo empresa por medio, todo es mucho más fácil todo mucho más caro, pero todo es mucho más fácil y están ahora mismo haciendo otra lados. Segundo, reclutamiento. Reglutamiento es cuando una larva se asienta en un sustrato determinado. ¿Qué? Yo lo que quiero saber es dónde es mi larva. ¿Segruta ¿Si más en la parte arriba o más en la parte abajo? Y bueno, dentro de ahí, ¿qué prefiere? ¿Sustratos verticales o horizontales? ¿Cuáles son los factores que yo tendría que tener en cuenta? Si esta es mi de esta cuadrícula. De 25 por 25. Y este es mi bichito. ¿Cómo organizaría usted el primero? ¿Alguna idea? De, de, de, de antes de ir de nos vamos, <ríe> Me voy a quedar callado. <coughs> Hemos dicho que queremos ver altura, ¿no? Es decir, si sí, Sí, recluta. ¿Por qué quiero saber eso? O sea, el objetivo de este experimento es poder poner placas realmente donde vaya a reclutar De forma que hagamos los individuos pequeños Si yo no sé dónde recluta Dentro del intermareal, que si puede ser un metro Yo no sé si recluta si en este es el No sé si recluta por aquí o por aquí Puedo saber dónde poner la placa Entonces digamos que uno de los factores sería altura, ¿no? Voy a poner la mitad de la réplica en la parte de arriba y la otra mitad en la parte de abajo, de forma que después al compararla vea si hay diferencia en los números de reclutas que tenemos. ¿Y cuál es el otro factor? Ya me ha llegado ya, que no le he dado nombre. Efectivamente, la inclinación. Inclinación, no? por lo mismo. La mitad de las réplicas van a tener vertical y la otra mitad horizontal. El último factor es el signo sí. ¿Para qué? Para intentar no restringirnos todos los datos a una zona concreta. Si no, a lo mejor todos los datos nos salen. A lo mejor aquí resulta más arriba y horizontal, y aquí más abajo y vertical. Entonces, vamos a coger varios sitios de forma que podamos replicar esto. Y por supuesto, una replicación tal cual, no solo la replicación espacial. Entonces hicimos esto. Para ello, lo mismo, Hasta la taladradora ahí, ponemos pues, tornillos, una etiqueta cada tornillo. Y nos dice, no sé, pues este es vertical alto, este es vertical bajo. Y cada dos meses. Vuelvo allá, me pongo a echar, o sea, picho de, de dos milímetros, no albutrado, dos milímetros y medio, bueno, imaginaos, yo puedo pasar dos o tres minutos en una cuadrícula así, mirando, tranquilamente. Y después, claro, en diciembre, pues en verano es muy bonito ese biólogo marino, ¿eh? pero en diciembre no está bonito, cuando está, recuerdo, de hecho, hace tres años, un 31 de diciembre, contando la apa, llegando después a mi casa por la noche, ya para jugar, etc., por supuesto. Otro experimento, foresia. Eso este es un término que tampoco vais a conocer. La forencia es cuando un hígado de lapa o un hígado, recluta sobre uno de sus mismas peces. Es decir, yo no solo quiero estudiar eh, si recluta en la parte de arriba, en la parte de abajo, sino también. Porque vimos que en Melilla se da un montón este fenómeno. ¿Qué pasa? Melilla está más en el Mediterráneo que en el Ceuta. El intermarial allí es de unos 10 centímetros. Claro, recluta más porque no tiene más rango donde reclutar, o recluta realmente porque tiene alguna, algún acercamiento o algo que pueda depender a los adultos que hagan preguntas sobre. él Bueno, pues tengo decidido estudiarlo y básicamente los factores aquí serían sitios, como es muy complicado saber si es un factor muy local o un factor y bueno, claro, la cualidad es de Eutemelín Eutemelín con un amplitud de marea mucho mayor y Eutemelín con una amplitud mucho más limitada y mucho más replicación. Esto es mucho más fácil de hacer estudio porque es con fotos. Nosotros ponemos la cuadrícula, he hecho fotos. Veo qué porcentaje de las lapas tienen, eh, tienen un individuo encima. Esto es un proyecto de isótopo estamos siguiendo, tanto Paco como yo. yo sí, ya está terminando. Isótopo es metagenómica. Metagenómica es el proyecto de México, que lo he puesto entre paréntesis porque no sabía si me iban a dar y lo superviene entonces al final sí lo voy a hacer, que me voy a dar estómago, bueno, de lapas, y voy a ver de dónde proviene eh, los ítems que están. Sí. El contenido estomacal proviene de la roca o proviene de la columna de agua. Porque hay muchos moluscos que obtienen de la columna de agua, pues son millones son bastante cercanos. Entonces tenemos duda de que queremos comprobar la evidencias. Y isótopo, básicamente ver el, exactamente el isótopo que tiene, pues, es muy parecido, la columna del agua es reforzar la misma idea. <risa> Voy a pasar. por último, estancias Pues tuve mucha suerte y esto que os digo yo de ese cara dule, decirle que todo así me ha retribuido cosas muy buenas. Por ejemplo yo no sé, estuve.. yo no tenía ni idea dónde ir de os lo digo así. Espero que no esté viendo esto director, mi director de estampa. Yo no tenía idea, no tenía planificada ninguna estancia y yo puse, bueno, Google, mejor me hiciera el Me salió Harvard, me salió Jake, me salió en España. Entonces, bueno, me voy a Harvard, empecé a buscar eh, qué grupo puedo meter algo y con relaciona con mi tema. Vi un, un, grupo, un grupo de invertebrados del de, de, departamento de Organización evolutionary Biology y escribí un proyecto específicamente para ese grupo sobre mi especie. Lo escribí, le mandé un correo y se lo apunté. Oye, a ver qué te parece si hacemos un proyecto de identificar la... cómo hay conectadas estas poblaciones para de la ferroquímia, hay una especie en peligro de extinción, no sé qué historia, viendo toda la moto. O sea, yo le, a... le prometo el oro y el mono. Me dice, pues oh, me parece muy interesante. Vamos a pedir la estancia y a ver qué pasa. Me ha pedido, obviamente, con Harvard y una cosa de las que cuenta mucho en, en las estancias, el prestigio del centro al que vas. Ya sabían que cuánto más de mil le van a dar. Y ahí tengo la tiro, me fui para allá, estuve tres meses. Fue una locura, porque me metí en un tema de que me metí un rollo que, no, que no, sé, no sé cómo salir todavía. Pero sacamos la cosa del laboratorio, volví aquí y después pedí otra vez otra estancia para sacar la cosa bien formada. Entonces, básicamente lo que hice es llevarme ADN de todas las poblaciones de, de todas las poblaciones donde podemos ver nuestra fase de la ADN Lo analizamos allí, lo fragmentamos y bueno, al final por conectividad genética y mucho bioinformática detrás pudimos identificar que realmente, que los resultados todavía no están privados, publicados ni nada es una gran población a pesar de lo alejada que está la población y lo alejada que están están todas conectadas ya sea por las corrientes de, de agua ya sea porque las larvas permanecen en la columna de agua más tiempo de lo que pensamos y con esto quiero decir y yo, eh, echarle cara a la vida. De verdad, porque... ¿A mí que me va a decir que yo iba a estar en carga? ¿no? Seis meses, no tres, seis. Y de chiripa, vamos, que, que esto es eso, ha costado dos mil ¿eh? Y mi eh, laboratorio me paga un euro de ellos. Que tampoco es que eh, tenga mi jefe que esté ahí dándome un pastizal detrás. Que mi eh, cara y, y no lo tiene por delante. Yo ya lo voy a ir sí. Y con eso para toda la vida. Y yo creo que... Sí, no tiene tiempo para preguntas, pero yo creo que, que Altai es el ejemplo perfecto de cosas que pueden consultarle eh, de buena nota, pero también lo que él dice, no en función de dura sino en función de mojarse en las cosas e intentar buscar otras alternativas. Para él la vida ya era fácil. Ya era fácil, pero porque se le ocurrió. O sea, que trabajar los fines de semana sirviendo compas y todo eso no es algo que, bueno, puede tener sus semanas que te lo pasan muy bien, pero hay otras veces que uno no tiene ninguna gana de las 9 de la tarde ponerse a, a servirle coma a un montón de gente que estamos atrás. Entonces, no es el problema con eso. Pero lo que sí quería deciros es, si tenéis preguntas, cosas que no habéis entendido o cosas que queréis consultarle, este es el momento, nos quedan dos o tres minutos, pero creo que lo debemos hacer bueno, pero aparte de eso, perdona, ¿no? voy a decir En el departamento de zoología en el laboratorio 9, de verdad, cualquier pregunta, ya sea proyección individual, de desarrollo personal, de carrera, de profesores, mira, tanto Paco como yo, me también Paco allá del pueblo, estamos personas súper accesibles, no pueden preguntar de lo que sea. Y, de verdad, que no dé palo, que para eso estamos, que, que... que mejor que alguien que ha estado en vuestra posición nada Literalmente... Vamos, de hecho, para, de hecho, ¿eh? es el objetivo hace poco porque era un pero yo ya empiezo a ser de la mayorcita, pero pasé por aquí y él está pasando ahora y creo que es un ejemplo perfecto de una persona que ha pasado por la, por la asignatura de etología y que a día de hoy está construyendo su futuro en un campo que, bueno, que a lo mejor a vosotros ni os gusta ni os interesa, pero es una forma, y el que le gusta la bioquímica lo puede hacer la bioquímica y el que le gusta la etología lo hará la, la teología como lo ha hecho él. Pero sobre todo encontrar vuestra motivación e intentar perseguirla. Dudas, que si no nos enrollamos en billo y no hay manera. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Nada? ¿Nada? Bueno, pues